Amigos del Rincón del Ford, ¿cómo les va? Después de tanto tiempo lo vuelvo a ver, pude comprar el, el regulador. Así que, bueno, es una alegría para mí empezar a, a meterle de nuevo mano al, al Falcon. Eh, así que, bueno, les voy a mostrar un poco el regulador que compré y qué es lo que. cuál era el problema que yo estaba teniendo. Esta es la pesadilla, el, el regulador que tanto estuve esperando. Es una buena marca, Ferrolán La verdad que se ve de una muy buena calidad. Fíjense la calidad de construcción. Está bastante buena. Así que lo tapo con una bolsita para que no le dé el, el sol. Este, siempre hay que asegurarse de, de al manipular lo que es el oxígeno. Tener las, las manos libres de grasa. Y bueno, ya lo he mostrado en otras ocasiones. Esta es la la garrafa con la que sueldo y hoy voy a ver si termino de soldar lo que es este pedazo que hace mucho que lo hizo mi viejo este, y bueno, quedó pendiente muy contento, muy contento de, de volver a soldar así que bueno amigos, este pedazo que estamos viendo ahora que ya está soldado fue el que empezó mi viejo pero bueno, le falta una parte ahí contra el zócalo Así que después de tanto tiempo vamos a empezar a soldar de nuevo. No quería dejar de, de agradecerle a la marca Doben Pagio Crossmaster por las herramientas que me han dado y gracias a eso podemos avanzar de una manera muy rápida. Esta parte del, del zócalo, del contrazócalo no fue tan difícil. Este, porque las dos chapas eran bueno la chapa que del auto original es bastante gruesa así que se hace un poco más fácil que se agarre y la chapa que estoy soldando está bastante limpia así que eso es clave para que eh, no reneguemos y no, no se haga chispazo y no se haga agujero tampoco en la chapa bueno amigos esta esta fue una de las primeras soldaduras que considero que ha quedado no, no voy a decir excelente pero sí lo más prolijo que se pudo eh, cabe aclarar que he aprendido muchas cosas como por ejemplo de que tienen que ser del mismo del mismo espesor la chapa, tienen que estar muy limpias, cosa que bueno van a ir mejorando con, con la práctica de todas formas estoy muy conforme porque bueno esto de acá quedó bastante agarrado bastante bien y tampoco hace falta que quede lo más estético posible ya que es de acá adentro este, así que bueno vamos a, a ver dónde más seguimos Así que bueno, seguimos soldando, en esta parte me ha costado muchísimo por la razón de que hay mucha suciedad este, en las dos chapas y eso que las limpie bien, pero bueno, hizo mucha, mucha chispa, mucha explosión y también eh, había un poco de diferencia de medidas en, en los milímetros de las chapas, entonces eh, una se derrite más que otra y bueno, la falta de experiencia a veces hace que las cosas se hagan un poco más difíciles, así que bueno a puro martillo, a pura masa y, y soplete eh, estéticamente no quedó como me gustaría que quedara pero bueno, pero bueno hay puntos de soldadura que sí quedaron bien agarrados y eso es lo, lo principal ¿no? para que no se nos vayan, no pasen los pies de largo <ríe> como los pica piedra Bueno amigos, este es el día 2, les agradezco a todos los que han llegado hasta esta parte del video, significa mucho para mí. Acá, como, como ven, la parte interna del zócalo tiene un poco de óxido, no es mucho lo que tiene, pero es importante obviamente limpiar todo. Así que, como pude con el taladro, este traté de limpiar, un poco también con la escoba este, y con el, con el cepillo de, de alambre que puedes agarrar con la mano o se hace un poco más fácil esta tarea acá le pasé un poco de convertidor de óxido negro y la verdad es que me gustó bastante como quedó eh, va a aguantar un, un buen par de años más Así que bueno, empecé con el disco de desbaste a preparar la chapa, para empezar a soldar. Y bueno, lo importante es dejarlo lo más limpio posible. Esa es una de las cosas que aprendí últimamente, que mientras más limpio la chapa, menos renegás. Es, es bastante tedioso el ponerse a limpiar y todo eso, pero les puedo asegurar que vale la pena. Bueno gente, bienvenido al Momento Croto Todos tenemos nuestro Momento Croto y el mío es regado Acá compré un spray de 300 pesos un Esmalte sintético antioxidante Tiene, la, tiene esa función también Así que bueno, me puse a practicar un poco con la campana Y después me di cuenta que eh, Esta campana probablemente no la use Porque es la, es la campana delantera Y adelante le quiero poner disco Así que He malgastado mi dinero. varias forma de gastar mil dólares. Pero quedó bastante bien. No, no me pueden decir que no. Acá sí me gustó usar toda la sabiduría del croto en lo que es en el tanque de nafta. Que estaba bastante feo. Y en realidad el, el spray lo compré para el tanque de nafta. Que me encantó como quedó. Eh, como dije en las historias de Instagram, hay cosas en las que a veces no hace falta ser tan detallista. Pero bueno, a mí no me sobra la plata como para decir, che, voy a hacer una pintura al horno, no sé, o voy a comprar un tanque de nafta nuevo. Así que bueno, reciclar, reusar, como lo es este tanque, y dejarlo lo más presentable posible. Y bueno, a mí me encantó cómo quedó, personalmente me, me gustó mucho. Y no me da vergüenza decir que soy un croto. <risa> este, pero un croto que hace las cosas bien, no, no ese tipo de crotos que, que bueno, eh, no sé, le pone alerón a Lerona un Renault 12, ¿no? Sin despreciar el Renault 12, que es un autas. Este, así que bueno, tratamos de poner un poco de muñeca con el spray y pintar todo lo que es el tanque de nafta que a mi gusto quedó excelente. También lo que hice, eh, estuve consultando con bastante gente de cómo hacerlo, eh, reparé el, el tanque con poxilina. Eh, todo, creo que todos saben cómo usar la poxilina, son dos componentes A AVB que se mezclan y se pone duro como una piedra. Eh, lo más importante es que la zona esté bastante limpia, así la poxilina agarra. Y bueno, este, vamos a, habrá que probar, habrá que probar si sigue perdiendo, este, si sigue transpirando nafta por ahí. Temperatura no agarra, así que bueno, eso es bastante bueno. Pero sí, la nafta es bastante solvente. Eh, yo calculo que va a andar bien. Después voy a pintar obviamente esa parte arriba y, y veremos cómo queda. Así que bueno gente, esta es la, la última toma. Así es como está el Falcon actualmente. Cada día más enamorado de este auto. Eh, vamos, a ir, vamos a ir avanzando un poco más rápido. Ya que con muchas pilas, con muchas ganas de, de, de pensar en terminarlo, eh, quiero cortar un poco el tiempo para finalizar este proyecto y poder pasar al próximo, o por lo menos poder llegar lo antes posible a un track day, ustedes saben que esa es la, la meta final, eh, así como, bueno, el tanque de nafta, acá tienen un par de, un par de tomas. Así que bueno gente, espero que les haya gustado el video, que se puedan suscribir, que me dejen los comentarios y que bueno, puedan seguir eh, viendo más videos que hay muchísimos donde muestro que otras cosas le he hecho al Falcon. El Falcon está muy diferente, está todo desarmado, así que eh, cada cosa que le he hecho le he podido grabar un video. Así que bueno, nos vemos en la próxima, les mando un abrazo a todos y gracias por ser parte de Rincón del Fox. Vamos en la próxima, chao.